Las fake news o noticias falsas son de los elementos que provocan las burbujas de información y la polarización o posturas extremas de opinión. Estas informaciones se diseñan para provocarnos emociones poderosas e intentar llevarnos a reacciones irracionales. Las fake news son cada vez más utilizadas para cambiar posturas políticas que afectan nuestras vidas cotidianas. Las consecuencias pueden ser muy peligrosas, como cuando una población aislada recibe en WhatsApp información escandalosa y ésta se cree sin comprobarla, llegando a reaccionar de una forma violenta, como ha pasado en los linchamientos contra presuntos delincuentes que se organizaron de esta forma.